dado el chiste del muro? No. Ahorita te lo platico, Digo, ahorita te lo cuento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿tendrá el, el, el compendio de, de, de la colección de, de, de los libros de Jesús de Nazaret? ¿No ¿Tienes el que Sí, creo que sí. Miren, aquí tenemos lo que es de, de los papas, el papa Francisco y el papa Segundo, de Joseph Ratzinger. Este es el, el que busquen. ese, tiene tres. No sé si este es el. Que Exactamente. Ese es el. Este. ¿Tiene este, sistema de apartado? No manejamos ahorita el sistema de apartado, pero este, bueno, igual pues tratamos siempre de tener en existencia para que cuando quieran comprarlo, pues ya. Okay. Ah, y por cierto, si yo eh, no sé, necesito un libro que tengo con ustedes, este, no lo tienen, pero ¿tienen ah, alguna manera de retirarse? lo tienen por pedido o algo? Sí. Normalmente tratamos de conseguir los libros que buscan y, y, y queremos tener una gran sortida también para que puedan encontrar. Y también pueden ser varios volúmenes del un mismo libro. De hecho, sí. Dicho, sí, varios, sí, varios libros de un mismo libro. Sí, de hecho, <risa> tenemos <risa> descuentos a partir de 20 piezas. Ah, mayoría 20. Aquí sobre todo es en catequesis, lo que son catecismos para los Ajá. niños. En de 20 piezas se hace un 10% de descuento a todo el mundo. ¿Y pagos aceptan tarjeta? Aceptamos tarjeta, ah, aceptamos transferencia, efectivo ¿no? ¿no? ¿Compras por internet no verdad? Eh, ¿o también? Se puede, nos pueden contactar por la página de Facebook nos hacen preguntas si tenemos el libro oh. y, y algunas personas por ejemplo nos preguntan si tenemos el libro y luego mandan un Uber Ajá. para recogerlo y nos hacen transferencia okay, ay, bien. Es. ¿Cuál es el nombre de su página? De eh, nos podemos ver como librería del el CD. CDX. ¿Y su número de teléfono? 7477-713-2392. Ya lo saben, amigos Breaky Lovers, si tienen algún libro o algo que necesiten de cultura cristiana y también cultura de sí, también este información, generano, humana. información humana, pueden venir aquí a la librería El CD. Sí. Tenemos Biblia, tenemos liturgia, tenemos un gran surtido, novenas, rosarios, penas, lo que busquen, que es sea que te nos ayude a crecer en nuestra fe y como seres humanos, eh, Bien, estamos con ustedes, amigos. Ah, Castapaqui, no sé si a hablar, ¿no? En un momento estamos con ustedes, bienvenidos al break. Ricky Lovers, aquí continuamos con nuestro programa y pues esta vez nos dimos una escapada a tomar nuestro break aquí en las instalaciones del SEDEC la librería del SEDEC y bueno pues eh, ¿qué es tendencia ahorita? pues lo de las vacunas verdad así es eh, que esta vez queremos compartir con ustedes en este break pues la cuestión de las vacunas. Eh, ¿Tú cómo has visto de lo que te has enterado en redes sociales o así, incluso en los lugares donde están los puntos de vacunación? ¿Tú cómo has visto la respuesta de la gente? Bueno, el, el primer día que fue el lunes, Ajá. sí, la afluencia estuvo a todo lo que da y tráfico por todos lados y la gente vuelca loca queriendo tomar un lugar para salir pronto de la vacunación, había filas dándole la manzana del de lugar, por ejemplo, eh, donde está lo, el Estadio de los Bravos, uh -huh. llegaba a dar la vuelta a la manzana, lo que es la deportiva eh, que llaman del Puecillo. Uh -huh. estaba lleno y el poliforo en el primer día estuvo lleno, y pero ya después como que la gente ha ido dejando ese... Ese ritmo, y pues no tiene que ser así, tiene que aprovechar. Exacto. Yo, de los puntos que me di cuenta, fue ahí en. en por la calzada de la feria estaba una colota de coches, así Ajá. como cuando era lo del desabaste de, de gasolina. Ajá, <ríe> así, así estaban los coches todos formados. En esa zona los estaban vacunando directo del coche, ¿no? Algo así. Ajá, algo así, exacto. Y luego me tocó ah. ver también ese de la rodilla del bolsillo, ah. del frente del Chedragüe. Este, y también me tocó ver uno, un otro punto que pusieron donde está la universidad de esta. Ah, la, la nueva que hicieron, que está ahí por el Torres y Hilario eh, Merina está, Ah, se me fue el nombre de esta universidad: UNITE, Unitec. Sí, es Unitec. Sí, la UNITEC. Sí, sí, sí. Esa universidad. Ahí también pusieron otro punto de vacunación y ah, también se sí, veía ¿no? una tota muy grande, entonces al menos yo pude ver que en esos tres lugares sí, hubo muy buena respuesta de la gente. Sí. Ya el día de ayer este, pues ya de plano sí no, ya no pude ver más escándalo. Ah, no, sí, me tocó ver el de... Pero era muy temprano, eran como las 8 de la mañana. Uno que está junto a la Cruz Roja, más bien en la deportiva que está sobre el Torres, junto ah. a la Cruz Roja, una deportiva que hicieron. La de León 1. Y también, este, esta, bueno, ahí eh, se me hizo curioso porque sí ya había gente formada desde las 8, pero era muy poca. Así, porque no, a lo mejor sí. ya habían ido todos o quién sabe. Sí, también por la prepa oficial estaba lleno de gente, este como que sí, masivo ahí la cuestión. Yo creo que deben aprovechar, lo soy empático, deben aprovechar porque tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los demás. Y ahora, sobre todo, que ahorita las personas que están vacunando son a los de la tercera edad, este, gente que nació en el 61. Uh -huh. En el 61 para adelante, digo para atrás, <risa> no, para atrás. Este, así es, entonces, pues sí, eh, es bueno haber visto la respuesta de la gente, sin embargo sentimos que todavía como que no trabajó, ¿no? Ajá, exacto. Eh, yo he escuchado comentarios de que lo que también pasó es de que mucha gente, como aquí en León llegó ya muy después de la vacuna, mucha gente lo que hizo fue ir a los otros municipios del estado a llevar a sus viejitos a vacunar. Entonces, que también eso fue lo que causó que no y hubiera sea. mucha respuesta. Entonces, posiblemente, pero, pues, amigos, pero ver si tienen sus viejitos en casa o si el que usted, que nos está viendo, es mayor de 60 años, pues tenga conciencia de esto y, pues, eh, la vacuna es principalmente para usted, pero también para cuidar a los que están alrededor suyo. ¿verdad? Este Es una responsabilidad Así que es. todos debemos de tomar. Eh, pues es como la vacuna de los niños. O sea, es una, ahí la responsabilidad de los papás. Ahora pues es responsabilidad nuevamente no, de, de, de los papás <ríe> de que tomen esa vacuna. Ay, no, chistoso que ahora es responsabilidad de los hijos. Sí, también. Uno como hijo, pues igual, o sea. Hasta a un nieto ya puede llevar a vacunar a, a su abuelito. exacto. A veces los viejos son medio. Bueno, los abuelos, perdón. Los papás este, son medio. Bueno, se ponen medio rejejos. Y uno como hijo, pues, no, tiene que ser uno creativo y buscarle exacto, la manera. Exacto, a lo mejor uno como hijo, pues cumple con decirle, ¿sabes qué? Ve. Y hasta decirle, ¿sabes qué? Te llevo. Pero si el. Y cuando quiere, pues ni cómo llevarlo, pero no. ¿no? Es que, ¿Pero qué? Pero ¿esa parte de estar los disuadiendo? Es como no. cuando eras chiquito, ¿a poco no te llevaban a regañadientes? Exacto. Sí, sí. A mí, por ejemplo, me decían, no, pues vamos a comprarte una paleta de esas que te gustan mucho, de esas del relojito que te ponías en la mano cuando las... Ah, me, me prometieron una paleta de esas cuando me dejaba vacunar. Entonces, lo que hacía, como yo le tenía miedo a las vacunas, este... Normalmente me tocaron enfermeras buena onda que me decían... ¿Ya viste allá? Ese pajarito está bien bonito y llora. <risa> Fíjate que yo no me acuerdo mucho de las vacunas. Yo nomás me acuerdo de... Una que nos dieron en gotitas, esa se me quedó bien grabada porque yo pensaba que iba a ser así con Gerinda. Ya cuando llegué, abro la boca y ya, pi, pi, ah, bueno. Pero la que sí me acuerdo fue una que nos pusieron en la escuela cuando yo estaba en la primaria. no la pusieron aquí en el, en el hombro. Uh -huh. este, esa sí me acuerdo y no me dolió. Bueno, aparte que yo No, me porque te valiente. Hiciste el valiente porque te estaban viendo las niñas. Exacto, y también pudo haber sido. Pero lo que sí nunca se. Póngame me otra, otra, póngame otra aquí. <risa> Pero lo que sí no se me olvida fue de las. No fueron vacunas, pero era cuando nos poníamos malos que nos recetaban este, polletas, penicilina, sobre todo cuando te daba fiebre y todo eso. O Así sea, como que pues le vamos a dar inyecciones sí. para que se vive más rápido y mire, ah, eso hicieron sí sufrir me acuerdo que hasta mi mamá literal nos acostaba en sus piernas y hasta le hacía así ¡Arr! para que no nos porque no queríamos y entonces... Sas! Dice mi mamá que yo tendría unos como cuatro años uh -huh. yo no recuerdo esa, esa anécdota para nada, recuerdo pero dice mi mamá que así le hizo nos puso no, no, entre las piernas, que ya llegó la enfermera y... Sas! Uh -huh. y en cuanto me inyectó, dice ella que literal me paré y me fui corriendo, salí corriendo y, entonces ahí fue la, la... ¿Cómo se llama? Ah, era no, una monjita, ya me acordé. dije, bueno, una monjita, me llevaban al no, Sanatorio de San Francisco, que está ahí en, en el cuecillo. Y que la, literal la viejita va corriendo atrás de mí y más que nada por el susto de que pues, quería sacarme la jeringa, no, pues, este, pues sí. Ah, ¿cómo ¿no? oh, corriste con todo y la jeringa? ¿Sí? dice mi mamá que sí, me, se me quedó clavada la jeringa, ya no alcanzó a sacármela cuando me levanté y ahí va, entonces pues, peleé pues, la carga y que iba la mejita atrás de mí, tratando de sacar la jeringa. Oiga, pues, que no ¿qué le inyectó un de... niño nitroglicerina? <ríe> ¿Eh? <ríe> Oh. Y sí, o sea, fue un sustote más que nada porque tenía miedo de que se fuera a romper la aguja y se quedara ahí adentro. Pero no, ya. Dice mi mamá que si sí, pudieron agarrarme, sacaron la aguja y todo. Ah, caray. Que me quedó Paqui, Ya me lo cambié. Falla, <risa> <risa> no, no se crean. Amigos, breaky lovers, estamos aquí con Cristina. Cristina es la administradora de la, libr de la librería El CDEC aquí en León, sucursal León. Más bien la matriz, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, estoy administrando tanto aquí como Librería del CD, como librería Santa Fe, que ya tiene año y meses de que está en Guanajuato. Ah, muy bien. Bueno, pues platícanos, Cristina, ¿cómo Sí, Cristina. Sí, sí, sí. ¿O Cris? Sí. Bueno, platícanos ¿cómo surge CEDEC? ¿Cómo es? ¿De quién fue la idea? El CEDEC es un proyecto sobre todo de catequesis, uh -huh. de los catequistas. Estuvo el padre Alvarado, con, empezó con un poquito, había una escuela normal para catequistas, uh -huh. donde se ve la importancia de la formación de aquellos que ayudan a educar en la fe, uh -huh. pero también después viene una época con el padre Silvino, y el padre Silvino pues ayudó mucho a crecer esta librería. Primero eran como dos saloncitos pequeños, donde eran puros catecismos, prácticamente material para la catequesis, uh -huh. y poco a poco se fue extendiendo, ahorita son pues ya, crecimos bastante, son bastantes salones, hay bodegas, pero todo con la finalidad de ayudar a gente de pastoral en su evangelización. Muy bien, entonces podemos decir que su público principal o mercado principal por así decirlo Es los agentes de pastoral Primero catequistas y también toda la gente de pastoral Que Ajá. se que evangelizar Aquí pueden encontrar el material Perfecto Y este Bueno al principio que nos recibiste eh, Nos comentabas el material que, que tenían Pero podemos profundizar más todavía En el material que manejan de, de libros Y materiales didácticos porque veo Que tienen de mucho Sí Sí, sería así como que muy extenso ¿no? de todo lo que tenemos, claro. porque gracias a Dios tenemos bastante surtido Ajá. pero bueno, así como que lo principal que se vende aquí, que aquí lo elaboramos, este, el equipo de Catequesis sacamos el libro 5 de hecho este libro se saca hasta fuera de, del estado, uh -huh. eh, hay muchos lugares en donde nos lo piden uh -huh. es, el, es un libro que va dentro de un proceso, no es como para usarlo solo, pero va dentro de un proceso para la confirmación es para niños de 8 años, entonces eh, llevan un proceso, aquí por ejemplo manejamos tanto eh, libros de Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado y también de Arquidiócesis de Guadalajara, son dos procesos diferentes en donde este libro puede caber dentro del proceso, que son varios libros, y este proceso es para que los niños eh, se formen como discípulos de Jesús, pero reciban los sacramentos en ese proceso. Muy bien. Y este, una pregunta, ahora que mencionas estos tres libros de diferente editor... Este, ¿Eso eh, la gente los compra como ellos los necesiten o más bien se los piden dentro de su lugar de catequesis, a donde llevan sus niños? Bueno, muchos aquí vienen las parroquias y aquí mismo se surten, este, también por ejemplo les comentaba que de otros estados de la república también nos piden, entonces nos piden muchos, muchas veces 500 mil ah, libros, o sea, son grandes cantidades, Ajá. pero estas se llevan de todo un proceso. Ah, sí. también de hecho menudeo hay personas que vienen aquí y vienen a comprar uh -huh. y estoy viendo que aquí hay más material ¿nos sí. explicar? bueno es un poquito presentar? de las novedades Ajá. ya ven que estamos en el año de San José claro. entonces bueno tenemos aquí por ejemplo este, este manual muy sencillito muy, pues, sí, muy manejable con poquitas páginas que nos habla de San José son meditaciones y se acaba de salir en este mes de marzo pasado pero también pues puede ayudar a conocer un poquito a San José. Tenemos a este otro que es vicario del Padre, es como lo menciona en la Biblia, ese silencio de San José, tan humilde, tan dispuesto a ayudar en la salvación sin aparecer y sin protagonismos. Tenemos también este, Patrick del Papa Francisco, es una carta apostólica, yo creo que, se la han escuchado. Vale la pena leerla también, está muy cortita y, pues bueno, es también para seguir aprendiendo el San José con corazón de padre. ¿Sí? Tenemos otra exhortación apostólica, Redemptoris Justos, eh, de San Juan Pablo II, entonces también para profundizar en ese papel paternal de San José. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, otro, este otro libro, que es el Papa Francisco, Nuestro futuro después del COVID-19 entonces también para personas que quieran así como que ubicarse en estos tiempos raros que, que vivimos este les puede ayudar me llama mucho la atención este libro, Ajá. ya que no es un libro propiamente de este, basados en el magisterio de la iglesia, sino que es algo completamente diferente. Tienen también variedad de estos tipos sí, de... Sí, sí, si tratamos de tener variedad, pero siempre que sea respecto al crecimiento humano claro. o al crecimiento en la fe. Claro, que al final sea compatible con nuestra fe. Exactamente, claro. ¿verdad? Sí. Muy bien, no, pues entonces tenemos una librería bien surtidita e Igual, este algún como nos decías al principio, este se puede solicitar algún libro por internet sí. o por Facebook, la página de Facebook. Si no lo tienen en existencia, ustedes lo pueden conseguir, verdad? Sí, sí, si tratamos de conseguirlo, Ajá. este, pues tenemos varios proveedores, entonces pues, lo buscamos y ya, si no lo conseguimos, pues ya al menos hicimos el intento de conseguirlo. Muy bien. Entonces eh, estamos en la librería Cedec de León. Está ubicada en los de la Pedro Inicción. Moreno 712. Es exactamente en la cuadra del Expiatorio, en la parte de atrás. ¿Mm? Y también la sucursal que tenemos en Guanajuato, en la librería Santa Fe, está a un lado a Santa Casa de Loreto. Y esa está en Manuel Doblado número 19. Ahí okay. en el centro. Así es. Y en Facebook los encuentran como... En Facebook ponen librería del CEDEC o librería Santa Fe y así nos pueden encontrar. También pueden mandar correo, es lo mismo, librería del CEDEC, arroba gmail.com y el teléfono 477-713-2392. Muy bien, pues muchas gracias Cris por tu Al tiempo. Un gusto. Y pues no se olviden, no olviden compañeros, encuentran Cultura Cristiana como la de Gaudium también aquí en la librería el CEDEC, nuestro principal benefactor en esta Semana Santa 2021. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en el break y es para recordarles también que seguimos con la promoción o más bien, que es? Eh, concurso, participa, participación. Esta dinámica, ¿no? dinámica Esta dinámica que consta en coleccionar. Ayer me con uno porque luego ah, sí. no me alcanzan los Estos tres ejemplares son tres números del semanario Gaudio. Este es el primero y fue Domingo de Ramos. Y posteriormente, Redención, ¿verdad? Y el calientito, ¿verdad? El, el nuevecito de paquete, llévelo, llévelo. Aquí está, ha resucitado. El domingo, si usted ya tiene los tres ejemplares, se toma una foto, estará participando por ganarse un libro de nuestros benefactores electos. Es una Biblia. <risa> es la Biblia de los jóvenes, su Biblia católica de los jóvenes. Es una Biblia muy interactiva, ya que no solamente tiene lo que son propiamente las Sagradas escrituras, sino que además viene con explicaciones del texto que nos ayudan a entender y a comprender un poco más, pues cada uno de los, los libros este, de, de, de, que contiene. Este. La Biblia de los jóvenes se la va a llevar la persona que llegue primero, ¿verdad? El que llega primero es el que gana. ¿A dónde tiene que llegar? A postear su foto <risa> con los tres números así bueno, uh, bueno, es que nos estamos haciendo pelotas Lo que, que, lo que quiere decir es de que el próximo domingo estaremos subiendo un banner a la página de Facebook de Gaudium y en ese banner estaremos este, pues, este, este, dando las instrucciones de que sube aquí tu foto en los comentarios de esta publicación con tus tres periódicos Hagan de cuenta que tienen que hacer esto yo soy un participante sí. y entonces le digo a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá, a ver, toma una foto. Y ya se toma la foto. Oye, es que viene. ¿eh? Puede ser el ganador. Y ya entonces subes así tu foto, este, la compartes en los comentarios y entonces los tres primeros que hagan eso en, los, en la publicación, los primeros tres, los tres primeros que publiquen eso debajo de los comentarios dentro de semana que publicaremos el domingo serán, serán los ganadores. Y uno de los premios es esta biblia. Uno de los premios, los demás son sorpresa. Todos son este, eh, premios que nos otorga, que nos este, ha patrocinado nuestro benefactor de esta Semana Santa 2021, librerías El CEDEC. Si ¿Sí es El CEDEC o librerías. Bueno amigos, como todo tiene un principio y un final, este break ha llegado al mismo, ¿verdad? Al mismo. Al mismo final. Ah, ya. <risa> bueno, pues este, esperemos que les haya gustado esta edición del Break. Eh, no olviden compartir este video si les gustó. Y sobre todo, regálenos estrellas. Ah, es el jefe. Oh, a ver. Tendré que contestarle. Pues contestan. Bueno, jefe. Bueno, ¿dónde están? Me dijeron que nada más iban a los tacos de la esquina ya se tardaron un montón. Ah, es que a un lado de los tacos está librería CD y, y... venimos de carrerita. Ah, y seguramente el periódico se va a hacer solo. No, pero podemos obtener un libro que enriquezca la edición, señor. Y luego las, las infografías de Elías ya mucho éxito, ya se creció y ya no está aquí. Está ahorita dando autógrafos señor, pero ya vamos para allá. Merezco vacaciones. No, ahora sí que como píquenle, <ríe> véngase para acá. Ya vamos, señor. A, vamos a ver, jefe. Adiós.